Bueno, lo saluda David Peña. Es para mí un enorme gusto y un honor tener hoy como invitado a el doctor Luis Carvajal, uno de los hombres más conocidos en el universo de los temas que tienen que ver con las enfermedades raras. Es quizá hicimos una encuesta hace unos días preguntándole a profesionales de la salud que a quién estimaban como el hombre o la mujer que más conocía de enfermedades raras en México y un abrumador 80% dijo Luis Carvajal. Luis, es un gusto saludarte como siempre. Muchas gracias por este tiempo. No Gracias a ti por la entrevista, muy amable. Muchas gracias, Luis. Yo busqué información acerca de tu trayectoria y lo que me encontré fue una retaíla interminable de logros de trabajo, de menciones, de puestos, etcétera, etcétera, que por supuesto es una parte muy importante del caudal de trabajo que has hecho a lo largo de tu vida. No puedo hablar de todo el currículum porque es extensísimo, extensísimo y en algunas partes muy significativo con respecto a lo que nos importa mucho a nosotros, que son las enfermedades raras. te pido que tú, de la manera sucinta que entiendas, te presentes para no hacer esta reflexión sobre un enorme currículum. No, pues muchas gracias. Mira, la verdad de las cosas es que tú sabes que en la vida empiezas abajo, vas teniendo una curva, llega la curva y luego empieza a descender normal desde todos los puntos de vista, pero ya el currículum ahí está y bueno, yo te podría decir que soy egresado del Instituto Nacional de Pediatría, actualmente soy el jefe de la clínica de enfermedades lisosomales raras y degenerativas, y usamos ese término porque no nada más vemos lisosomales, vemos una gran cantidad de otras enfermedades raras y de muchas enfermedades degenerativas. Soy académico de la Academia Mexicana de Pediatría y soy investigador, y bueno, yo creo que con eso me doy por satisfecho, son... Las cosas que más me interesan en la vida desde el punto de vista científico. Trabajos de investigación y lo que quieras y puestos administrativos, bueno, pues ya han pasado, ¿no? Y los trabajos, pues, también ahí están en la historia de, de, de mi currículo. Sin embargo, lo que estoy, eh, de lo que me estoy enterando en los últimos, en las últimas semanas es de nuevas asignaciones que eh, este país te está dando como nuevas tareas, porque entienden de ti a uno muy importante como parte de una estructura que conoce muy bien algunos temas relacionados con, por ejemplo, las enfermedades raras. Tú eres una referencia obligada en estructura para nuevos modelos de gestión, estructura para registro de nuevas enfermedades, estructura para entender nuevos padecimientos, estructura para conocer de la historicidad de algunos de ellos. En fin, eres una referencia obligada. Cualquier persona que necesite saber de enfermedades raras a través de la academia tiene que consultarte a ti o tiene que pasar en algún punto contigo. Y eso evidentemente habla de la importancia que tú mismo has construido y que genera un enorme panorama al cual se puede contribuir. Tú lo haces de manera muy precisa. ¿Qué se siente ser un hombre? que ha atendido a cientos de miles de pacientes con enfermedades raras, Luis. Bueno, mira, es una satisfacción, verdaderamente. Lo, lo comentaba hoy con un residente de primer año de pediatría en el instituto, este, porque no sabe de la trayectoria de muchos de los que estamos ahí. Sí. Y entonces, sí. te digo, mira, así como, como tú me estás mirando y como yo te veo, eh, yo empecé de residente tú ya me miras un hombre grande, y yo te miro una gente muy joven que no tienes ninguna experiencia de la vida, ni conoces la historia del instituto. Es importante para uno porque se pues, va uno formando y va uno escogiendo su camino desde el punto de vista científico, obviamente social, moral, etc. Pero en el aspecto científico, poco a poco vas adquiriendo tu personalidad. ¿Qué es lo que te gusta? Primero, como médicos nos enseñaron a servir. Eso es lo más importante, servir desde cualquier punto de vista en la medicina. Y bueno, pues a mí me gustó empezar a ver este tipo de enfermedades. Ya tengo muchos años, ya tengo más de 25 años de ver este tipo de enfermedades. Creo que ya he adquirido una gran experiencia y afortunadamente pues hemos formado muchas generaciones de gentes que pasan con nosotros a, a, a, en un principio a lo que era el Departamento de Medicina Interna y que se ha convertido en esta clínica pero que van adquiriendo conocimiento de este tipo de, de enfermedades, que como tú bien sabes son enfermedades raras. Peyorativo el término, pero si sí se llama y por eso mucha gente dice, bueno, pues si son tan raras, ¿para qué me voy a aprender este tipo de enfermedades? Pero son enfermedades de baja prevalencia, que ese es el, el término que deberíamos de utilizar. Pero bueno, lo importante es que van pasando, ven a las enfermedades, les interesa mucho este año, eh, perdón, en, en 2020 terminamos cuatro tesis con residentes que se interesaron en este grupo de enfermedades raras, así es que bueno, algo les va a la atención, ¿verdad? Y estamos acabando ahorita un atlas de este tipo de enfermedades lisosomales específicamente, ¿no? Y bueno, tenemos preparados muchos temas en relación a enfermedades raras, que lo hemos hecho en conjunto con otros con otros investigadores clínicos de otras diferentes instituciones en, en relación a esto, ¿no? Y bueno, para mí ha sido una ventana de oportunidad enorme desde el punto de vista científico, para darme a conocer, desde el punto de vista social también, tú lo sabes, y bueno, también desde el punto de vista de gobierno, porque, pues como tú dices, el hecho de que estés picando piedra, pues te van conociendo la gente y te va llamando para que les ayudes, para que seas piedra de toque en cualquier tipo de, de circunstancia para poder manejar estas cosas, ¿no? Ahorita, nos acaban de llamar para hacer algunas cosas en el gobierno federal y de lo cual me siento muy, muy, muy orgulloso, me siento muy contento porque pues te, te toman en cuenta el esfuerzo que tú y yo hemos hecho durante mucho tiempo, David. Yo estoy cierto de dos cosas. Uno, que es muy importante que el gobierno de la república y las instituciones que tienen que ver con salud en el mismo busquen y acudan a quienes saben de estos temas. Eso es muy importante porque muchas veces nos quejamos de que en puestos específicos, por ejemplo, por dar un ejemplo silvestre, en la Secretaría de, de, de Agricultura está un hombre que estudió mecatrónica y tú dices ¿por qué pusieron a un secretario que estudió mecatrónica en la Secretaría de Agricultura? Por eso es tan importante que haya una correlación de lógica, que, que presente a quienes conocen de los temas en las áreas que son necesarios. Eso es muy importante. Por otro lado. Para nosotros, para la comunidad que yo represento, es fundamental que tú o hombres de tu grupo, hombres que saben de estos temas, estén en puestos, estén en condiciones de poder aportar a México buenas soluciones y buenas ideas para los enfermos con estos padecimientos. Yo he tenido conversaciones en este sexenio con gente que está en salud, desde la Secretaría de Salud a los importantes de la Secretaría de Salud y algunos legisladores. Y en todos los casos, lo digo con absoluta honestidad, hemos tocado en algún punto el nombre Luis Carvajal, porque normalmente muchos te conocen, muchos otros me preguntan, sobre todo los novatos en el legislativo, ¿Quién consideras tú que podría ayudarnos en estos temas? Bueno, la gente del INP, concretamente Luis Carvajal y su grupo, porque ellos conocen muchísimo de estos temas y además tienen una muy importante presencia siempre en foros internacionales y nacionales para llevar a cabo un proceso de adecuación y de estar siempre a la vanguardia en conocimientos nuevos que van surgiendo, porque evidentemente en estas enfermedades siempre se van dando informaciones que se suman a lo que tú ya tienes como conocimiento previo. Es muy importante. Mira, la figura, la figura que tú representas para los enfermos con padecimientos raros es una que acude contigo a un centro de gravedad muy poderoso, robusto, que en el tiempo ha resultado ser una herramienta fundamental para ayudar a cientos, miles de pacientes a tener una vida con un tránsito digno y con lo que les corresponde. Y eso es muy importante, Luis, eso lo tenemos que agradecer. A, a partir de un cuarto de siglo, en el cuarto de siglo que inició hace 25 años, ¿cómo has visto que el fenómeno de el hablar de las enfermedades raras se ha instalado en México y en la institución y en las instituciones de salud? Pues mira, antes de antes de 1994, tú lo sabes muy bien, prácticamente no existían las enfermedades raras, no existían las enfermedades lisosomales para la gente, no existían las enfermedades metabólicas. Y de 1994 a la fecha y con el advenimiento de los tratamientos, para específicamente para enfermedades lisosomales, pues ha sido un boom que no ha parado un instante, que cada vez es más grande. Y que se lo debemos a luchadores sociales como tú, en primer término, y muchas otras gentes que han puesto su de Nosotros como científicos, ustedes como gente que maneja el aspecto social. Lentamente se han logrado cosas importantes. Quisiéramos tú y yo que se lograran más cosas importantes, mucho más cosas importantes. Por desgracia, bueno, no se ha podido por... Diversas circunstancias de la vida, de la política nacional, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter a tocar esos temas, pero lo que sí te puedo decir es que actualmente la gente le interesa, le interesa escuchar, le interesa ver, le interesa saber qué es este grupo de enfermedades. Llámese raras en forma general, llámese metabólicas, lisosomales, inmunológicas, reumatológicas, infecciosas, etcétera, porque ahí hay enfermedades raras en todos estos grupos de la de la medicina, te podría decir que en todos, y, y, y eso es importante, mira, yo este eh, actualmente estoy haciendo un uh, una investigación dentro del instituto, afortunadamente las me apoyaron para saber cuántas enfermedades raras existen dentro del Instituto Nacional de Pediatría. Tú sabes que el Instituto Nacional de Pediatría es un centro de referencia, pero es de ultra referencia, porque pues prácticamente eh, la pediatría nacional se rige por el Instituto Nacional de Pediatría y por el Hospital Infantil de México, pero yo creo que un poquito más por el Instituto Nacional de Pediatría, y no me quiero cegar porque es mi alma mater, pero así debe, así es. Y entonces, eh, investigamos en todos los en todos los departamentos, servicios, clínicas, subdirecciones, cuáles eran las enfermedades más raras en cada una de estas, las cinco enfermedades más raras. Y nos hemos encontrado cosas sorprendentes que en algún momento te voy a hacer llegar para que tú también tengas ese conocimiento. Gracias. Y, y nos acaban de... Tú lo sabes, tú me pusiste en contacto con el Consejo General de Salubridad, con el doctor March en relación a que vamos a ser consultores también... Para eh, este tipo de enfermedades. Y le, lo que me está solicitando precisamente es eso, ¿no? ¿Cuántas enfermedades raras existen en México? Esto de que hay solamente 20 tipos de enfermedades raras en México, pues eso no es cierto. Hay muchísimo más, muchísimo más. Yo te puedo decir, yo agarro un cirujano, lo siento y le digo, ¿cuáles son tus enfermedades más raras? Ah, pues son fulana, sultana, a un cardiólogo, a un homólogo, a un neurólogo, a un internista, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto de adultos como de niños. Hay muchísimas enfermedades raras. Se formó, como tú también sabes, un comité para ver los de las enfermedades raras y desgraciadamente ahí no estamos nosotros, los pediatras y los hospitales donde se ven, porque son enfermedades congénitas, un porcentaje altísimo, 80, 90%. De tal suerte que si hemos logrado mucho, se puede lograr más. Y, y si tenemos el conocimiento y la posibilidad, la herramienta de con esto servirle como tú dices, directamente a, a, a la niñez, que está enferma de, o que a, eh, desgraciadamente tiene algún tipo de enfermedad de estas, pero también a los gobiernos, es importante, y desde luego a los, a las gentes, a los trabajadores, a los luchadores sociales, que tengan toda esta información y que puedan decir, oigan, hay que modificar muchos de los, de las posturas que se están llevando a cabo dentro de las instituciones, dentro del gobierno federal, eh, específicamente salubridad para poder decir, no, pues hay mucho más enfermedades, está este grupo de enfermedades, y, y también, algo muy importante, David, que lo hemos comentado tú y yo, lo que es el costo-beneficio. Hay medicina de calidad, y, y esta parte de la calidad que se, que se ve en las instituciones, eh, siempre te pregunta el costo-beneficio, ¿qué tanto es beneficioso manejar a un niño con hipotiroidismo que se ve uno en 2.500 niños nacidos vivos, o a un niño que tiene una enfermedad lisosomal llamada enfermedad de Pompe o glucogenosis tipo 2 que se ve uno en 200.000. Pues es obvio que te dicen el dinero debe de ser destinado a manejar el hipotiroidismo, pero no podemos de ninguna manera dejar pasar por alto que existen pacientes que también tienen esta otra enfermedad, uno en doscientos mil, y que se tienen que atender, porque si no les estamos dejando un cheque en blanco, en donde les estamos sentenciando su muerte. tal manera de que, si nosotros cada vez eh, sensibilizamos mucho a la gente, sensibilizamos más y más y más a la gente, con esas entrevistas que nos hace favor de, de hacernos, con lo que publicamos, con lo que sacamos eh, en, en revistas y, y, y revistas sociales, en entrevistas, en la, en la radio, en la televisión, pues es una oportunidad muy grande para que vean que sí son raras, de baja prevalencia, pero que, que cada vez hay más, porque no es que se estén presentando más, sino que se descubren más. Por ahí decía un, un pensador muy importante que los ojos no ven lo que la mente no piensa, dice si yo no pienso que este paciente pueda tener tal o cual enfermedad rara pues lo podré estar viendo pero no sé qué está sucediendo y actualmente ya la, la población médica sabe que hay centros de referencia para este grupo de enfermedades y nos los envía y bueno pues ya nosotros lo recibimos vemos si efectivamente es y le damos los tratamientos adecuados que afortunadamente contamos prácticamente con todos los tratamientos para enfermedades lisosomales de los que están en Boga, en todo el mundo. Y de otro grupo de enfermedades raras, pues también, si nosotros nos metemos a las revistas científicas y a las revistas nacionales, podemos ver que grupos de enfermedades, por ejemplo, cánceres raros, o algunas otras eh, enfermedades inmunológicas raras, pues también están recibiendo los tratamientos, afortunadamente. Y válgame decir que tú también lo sabes perfectamente bien, el costo del de, eh, el, el producto. Son productos innovadores, que les cuesta mucho trabajo sacar a los laboratorios internacionales, que los dan a muy alto costo, no porque quieran eh, manejar el aspecto, pues, ¿qué te podría decir el aspecto de, eh, económico, no? Sino que desgraciadamente hacen una, una inversión enorme con gentes, con médicos, investigadores, etcétera, etcétera, que hacen el producto y que tienen que pagar eso y que salen muy caros. Afortunadamente, hasta ahorita nos han apoyado. Ha habido sus problemas, como tú sabes, perfectamente en el, en el cambio de gobierno, bueno, se está instalando Insabi, se, se terminó Seguro Popular, en el caso de las instituciones que, que son de alta especialidad como nosotros, los institutos, hospitales federales de alta especialidad, pero creo que lentamente tiene que tomar el paso y a la larga, aunque estemos angustiados, ellos tienen que, que darse cuenta de que debemos de seguir manejando estos pacientes, cueste lo que cueste, porque imagínate un paciente que no recibe tratamiento adecuadamente en lo que le sale al Estado. Le sale más caro dejarle de dar el tratamiento por la comorbilidad que se presenta en el paciente que comprar el producto del laboratorio transnacional y ponérselo. Cierto. La comorbilidad Tú lo sabes, la comorbilidad de un paciente que tiene una enfermedad rara, llámese lisosomal o no, metabólica o no, o de cualquier otro origen, es enormemente caro. 70% del de dinero que ingresa a una casa donde hay un niño con una enfermedad rara es gastado prácticamente en él. El 70%, eh, o un porcentaje altísimo, eh, también las instituciones de salud manejan desgraciadamente esto para la comorbilidad del paciente que no fue diagnosticado en su momento. Así es que es importante, es la manera de defendernos, en costo-beneficio es la manera de defendernos desde el punto de vista de farmaco-economía para que mantengamos un nivel más o menos estable y no, de, no dejemos a los pacientes sin tratamiento que creo que esa es la la idea que debemos de imbuirles a, a nuestros políticos ya de, de, de muy alta jerarquía para que entiendan que si dejamos estos pacientes caer, si no los sostenemos desde el punto de vista económico, social, moral y desde luego de la aplicación de sus medicamentos, pues cada vez va a haber muchísimos más enfermos. Fíjense, en Europa, bueno, en, en forma general, el 7% de la población mundial tiene una enfermedad rara. Pongámoslo de 7500 millones de gentes que hay en la faz del planeta, el 7% tiene una enfermedad rara. Entonces, pues no es tan tan despreciable, sobre todo para la farmacoeconomía. Los países de primer mundo sí se fijan, muchísimo lo hemos visto a todos los foros que hemos ido nosotros, tú con nosotros, nosotros contigo, este, cuando nos has hecho el favor de invitarnos, en donde de lo que habla la gente de primer nivel y cuida su dinero es la farmacoeconomía es muy importante. ¿Qué hay que hacerle a este paciente para que el paciente esté bien y no tenga el Estado que estar gastando en él? Eso es importante. Es absolutamente cierto. Sí. Así. Absolutamente cierto todo lo que acabas de señalar y yo querría comentarle a quien va a escuchar y ver esta entrevista que he sido testigo de la vocación de servicio profesional con la que tú has distinguido el trabajo para estos enfermos porque me consta que en muchas ocasiones había trabas e impedimentos muy grandes para llevar a tu institución fármacos para pacientes lisosomales y tú hiciste que fuera posible rascando por todos lados y obteniendo finalmente la autorización para que esos fármacos, esas terapias llegaran a la institución. Eso mucha gente no lo sabe, pero yo a veces he señalado que hay muy poquitos, pero muy poquitos médicos con los tamaños para lograr que algunas cosas puedan darse. Yo me acuerdo de, de una expresión que utilizó un médico en algún momento que me dijo, si yo solicito eso a la dirección general de esta institución, me corren por el costo. Y le dije, no puedo entender entonces cómo es que usted es un médico, cómo es que usted hizo un juramento hipocrático que, que tiene que ver con salvar vidas y velar por ellas. Lo que la gente debe de saber de ti es que te has roto literalmente, literalmente te has roto la madre para lograr que los pacientes tengan lo que corresponde a su problema de salud. Y eso... Te lo agradezco enormemente porque muchos de nuestros pacientes no hubieran tenido oportunidad de no haber sido por el empeño y la pasión con la que tú trabajaste por el tema. Eso es muy importante. Luego, hablaste del de tema te de... Te, sí, te agradezco por mucho. Sí, dime. No, tú dime. Mira, te, te voy a poner... Vamos a, a hacer un paréntesis aquí. Porque es cierto, recibes amenazas veladas a lo mejor... Pero las autoridades en el fondo saben que no poner en un tratamiento a un niño y que socialmente se presente un problema, pues es, es un problema muy grave para ellos. Eh, cuando yo empecé a, a decirles que existían tratamientos eh, de reemplazo enzimático para estas enfermedades lisosomales o para las enfermedades metabólicas, me dijeron, ¿es cierto lo que usted me está diciendo? ¿Esto cuestan los medicamentos? Sí, eso cuestan. Hay que ponérselos oiga, no tenemos dinero para eso, no se preocupe, usted me lo pone por escrito y yo no veo esos pacientes, tan sencillo, yo no le puedo poner una pistola en el motor a nuestras autoridades, Llámese estas o las pasadas, o las de hace 20 años. Y bueno, me dijeron, bueno, doctor, no, no, no, no. nada más queremos saber que cuánto se gasta. Te voy a decir lo que sucede y, y que me lo dice mi director general, que él sí entiende, eh, afortunadamente, de, eh, del problema en el sentido de que de que sí se da cuenta que el aspecto político y el aspecto social. ¿Cuánto estás gastando de, eh, eh, anualmente en, en, estas, en estas enfermedades? Bueno, el año pasado nos gastamos 140 millones de pesos nada más en comprar los medicamentos. Oye, 140 millones de pesos estamos recibiendo del erario nacional X cantidad de dinero para el instituto, te estás gastando el 30% o 35% del instituto. Bueno, pues qué bueno, qué bueno, beica Caraquealo ante el gobierno federal, estamos haciendo una labor social, científica, económica, maravillosa, maravillosa, director general de, de mi instituto. Pues sí, me dice, tienes razón en ese punto de vista, porque sí es mucho dinero lo que se gasta. Exclusivamente te hablo de... De eh, eh, lo que se compra de medicamentos. Pero tú sabes que si un enfermo se pone malito, de una neumonía, le da COVID o le da eh, cualquier otro tipo de problema, pues también hay que comprar esos medicamentos, que también se atribuyen al costo de, del paciente. Así es que no, nada más son esos 140 millones de pesos. Son ah. muchísimo. Más acabamos de comprar así, porque Seguro Popular nos dice: cómprate ahorita nada más para tres meses, mientras nosotros nos acabamos de organizar perfecto. No hay problema. ¿Cuánto es de los medicamentos? Bueno, ahorita fueron treinta y tantos millones de pesos, treinta y ocho millones de pesos, cuarenta millones de pesos, no, no recuerdo bien la cifra. Y me dice la directora médica de mi institución. Oye, es muchísimo dinero. Pues sí. Y te voy a decir una cosa. Hay que felicitarnos porque el dinero existe. Imagínate que no lo tuviéramos. Claro. Pero ahí está. Claro. Oye, pues, ¿no? pues, sí. Afortunadamente, y otra cosa importante, que tú lo sabes con el tiempo, la gente te escucha y la gente te respeta cada vez más. No porque seas el non plus ultra de la vida, sino por lo que tú ya dijiste, la experiencia. Y la experiencia cuenta mucho en todos los lugares del mundo. Sí, cómo no. Sí. Lo que tú has hecho es, como ya dije, un... Ejercicio extraordinariamente venturoso, profesional, ético, moralmente el necesario para que los hombres y mujeres mexicanos que tienen hijos con estos padecimientos cuenten con la certeza de la atención que marca puntualmente el cuarto constitucional. Sí. Poca gente, he señalado esto en algunas ocasiones Luis, los mexicanos sí. no conocemos nuestros derechos y al no conocerlos, los perdemos porque no los ejecutamos. Yo, en algunas ocasiones, he tenido algunas discusiones con legisladores que no tenían la más puta idea de algunas cosas, verdaderamente ignorancia rampante. Decías tú, ¿cómo es posible que un legislador no sepa esto? Pero no lo sabe. O sea, son verdaderamente, verdaderamente ignorantes de algunos temas. Estoy hablando de salud. Y yo expresaba que México, Así es. Perdón, que México requiere de un ejercicio determinado para que esto suceda. Tú eres uno de esos hombres que ha hecho posible eso. Sí, es cierto. Has tenido el apoyo de la gente del INP, del de legislativo, porque el legislativo, por supuesto que ordena e instruye que presupuestos sean aterrizables para que las cosas sucedan. Pero si tú no hubieras tenido la determinación de hacerlo, bueno, eso pasa por alto y bueno, esos se murieron, pues es los normales que se tienen que morir. Eso es muy importante. En una charla que tuve recientemente con, con la gente de, de Fun Salud y con la gente del IMEGEN, con los dos al mismo tiempo, me acuerdo que Santiago, Santiago Mars me dijo, David, ¿tú, tú, ¿tú a quién convocarías? A Luis, ¿A quién más? A este, a esta, a este, a Juanita, yo, yo convocaría a esos. Y te lo digo abiertamente, son los que más saben, son los que más saben. O sea, olvídate de una plataforma en donde pasan como modelos varios en, en la pasarela y, y para que tú escojas, no, no, no, mira, no se trata de pasarela, aquí se trata de quién es el chingón en México, quién es la chingona en México, quién hace que las cosas sucedan. A esos tienes que convocar y luego pídele a esos que te platiquen acerca de las nuevas generaciones de médicos que tienen un compromiso verdadero, y entonces vas a conjugar a titulares con fuerzas básicas, y entonces va a haber un momento en que el relevo va a ser aterciopelado, y estos que sabían tanto pudieron transmitirle a estos que estaban llegando a esos puestos lo que tienen que transmitirles para que no haya un corte de señal que luego se tarde años en volver a reactivarse. Me dijo que sí, y, y, y me dijo, voy a hablar con el doctor Carvajal, sí, sí, sí, sí, cabrón, lo tienes que hacer rápido, porque Luis Carvajal tiene un chorro de cosas que hacer, y tiene necesariamente que agendar qué puede y qué no puede hacer, pero si tú le dices, oye Luis, estamos haciendo el Registro Nacional de Enfermedades eh, Raras, échanos una mano, él te va a decir que sí, pero aparte es... El que sabe, cabrón, es, ese es un tema. Lo mismo hablé con Luis Antonio, el director del INMEGEN, porque estamos haciendo un trabajo que en los próximos meses va a ver reflejado o se va a ver reflejado eh, de manera puntual en la comunidad. Y me decía lo mismo, y yo le expresé exactamente lo que le dije a Santiago. Mira, hay gente que conoce mucho del tema, no tenemos que darle bolsa al asunto, no tenemos que descubrir el hilo negro, hay gente muy valiosa hay genetistas valiosos, hay médicos internistas valiosos, hay hay de todo muy valioso. Pero los que saben de este tema fueron los que integraron hace 25 años una plataforma de servicio que es continua y que siguen vigentes. Muchos de ellos siguen vigentes y eso es una fortuna porque tienen un corretaje histórico de resultados que son a favor de los enfermos. En tres ocasiones he saludado al presidente de la República en aeropuertos Luis porque pues me lo he encontrado en el aeropuerto. Y en las tres ocasiones le he referido, ya en la tercera casi casi me dijo así, ya, ya te conozco. Bueno, en las tres ocasiones le he referido los enfermos con padecimiento raro, señor presidente. Y las tres veces me ha dicho, sin discriminación, sin que sean menospreciadas sus enfermedades y por supuesto, bajo la atención que merezcan. Y siempre le he dicho, ese es un planteamiento muy correcto y el necesario constitucionalmente hablando en esta república. Pero ¿cómo lo va a echar a andar, señor presidente? Porque usted tiene a mucha gente a la que le, eh, le encarga a usted que haga el trabajo, usted lo determina. Y algunos, con todo respeto, señor presidente, no saben qué tienen que hacer. No, no, no, lo vamos a hacer. Nos vamos a tener que instruir en la ruta de aprendizaje, pero lo vamos a hacer ten la seguridad que lo vamos a hacer. Cuando tú escuchas eso y cuando yo tengo amigos como tú y me aprecio de tener como amigo a Luis, como a otras personas, ¿Qué? siempre pienso, si amalgamamos esta postura, que es la postura del Ejecutivo Federal, con la postura de los que conocen estos temas, que van a coincidir porque aquel dice sin distingo, sin discriminación, ese es su derecho, y los, de, y los de la academia y los de las instituciones de salud dicen necesitamos hacer esto. Pues va a haber una simbiosis que es la correcta. Independientemente de ello, el INMEGEN y FunSalud van a crear, así lo entiendo, una estructura en la que vas a coincidir decenas, si no es que cientos de veces para dar tu aportación como. Un recurso que les está presentando posiciones que pueden ser posibles, los está asesorando en términos que tú conoces muy bien. Tú eres uno, tú eres quizá el mexicano que a más foros internacionales ha asistido para, estos, para estas enfermedades. Y quizá eres el, el que más ha asistido, puedo equivocarme, pero, pero seguramente eres uno de los tres que más ha asistido. Y entonces conoces. No solo la realidad que priva en México y Latinoamérica, sino también la que se está dando en Europa, hacia Oceanía, etcétera, porque estás informado y todos los días, y eso no tengo duda, tú estás informándote, instruyéndote, leyendo de lo que está saliendo. Luis, hay un compromiso al que yo me he sometido de manera absolutamente libre y es generar para los nuestros, para nuestros enfermos, la mejor condición de servicio. Eso, eso lo he pedido a la Federación, le pide un deseo y acceso a salud. Si nosotros estamos pensando que el INP, que es, tú, tú le señalaste como tu alma Mater, yo lo señalo como el instituto más poderoso para la niñez en todo Latinoamérica. Es un instituto mayúsculo. Si tú tienes estas capacidades con no solo tu trabajo, sino los que son compañeros de trabajo tuyos, tus asistentes, tus colaboradores, es muy sencillo pensar que si actuáramos lógicamente, no solo nosotros, Luis, no solo tú con tus huestes y yo con mi equipo, sino todo México, la realidad para los pacientes con enfermedades raras sería mucho mejor de lo que puede ser ahora mismo. Eso no tengo duda. ¿Cómo? tal y como señalaste hace rato, cómo imbuimos en el Ejecutivo Federal, en los legisladores, en la gente que decide los destinos de estos hombres y mujeres, porque literalmente los deciden. Alguna vez le dije a, al secretario de Salud, al COSER, no, no, no, o sea, lo que tenemos que tener es un secretario que decida a favor de ellos, no que decida lo que le deciden, sino que decida usted, porque usted es el encargado de la salud en México. Es difícil ah, ¿sí? eso en todos, Luis. ¿Cómo, ¿Cómo lo crees tú posible y cómo lo has hecho posible en, en tu institución hasta hoy? Tienes tu micrófono apagado. Perdóname, se fue la señal tantito. No te preocupes. ¿Me alcanzaste a escuchar lo que decía? Sí, sí, sí, claro, claro, claro. Se fue un segundo. Aquí el tema es entender cómo procesos tan delicados, finos e importantes pueden ser dúctiles y ponerse a consideración de los que deciden para que estén de acuerdo con nosotros en lo importante que es atender a estos pacientes. Eh, si el presidente de la República me, me, me contesta, cada que, lo, cada que coincido con él, es el derecho que asiste a los mexicanos, ¿cómo hacemos que todos no solo entiendan que es el derecho que asiste a los mexicanos, sino, bueno, ok, ese es el derecho, pongamos manos a la obra? ¿Cómo has hecho tú en tu equipo para que tengan esta idea clara, este concepto que es absolutamente humano y lo pongan a, a, a trabajar? ¿Y cómo crees que podríamos hacer para que el nuevo gobierno de la cuarta transformación entienda claramente que no se trata solo del discurso que aboga por todos, sino de poner manos a la obra? ¿Cómo? Mira, yo, este, tú sabes que esta no es una receta de cocina, porque eh, mucha gente <risa> dice, no, pues es que tenemos el cuarto eh, constitucional, y bueno, ¿y qué? Ahí está el cuarto constitucional. Y ha funcionado para todos. Toda la vida. Bien. No, la verdad de las cosas es que no. Ahí lo tenemos. La salud en México no es una salud bollante. Por mil motivos. Pero mira, lo importante es este primero. Primero reconocer que existe el problema. ¿Cómo vas a atacar el problema? ¿De qué manera puedes influir en el problema. ¿Qué es verdaderamente el problema, no? Como tal, ya puedes irte metiendo en el problema de tus gentes que que están contigo, y yo lo veo así, eh, en un principio pues la clínica era una clínica muy pequeñita, empezábamos hace muchos años, y lentamente la clínica ha ido creciendo, de tal manera de que no nada más es el hecho de que estemos tres gentes en la clínica, ese es el núcleo de la clínica, el doctor Rodríguez, el doctor Trejo y un servidor, somos los que la manejamos de primera instancia, pero la clínica actualmente se compone de más de 35 gentes. ¿Y cómo logramos que una muy buena parte de especialistas y subespecialistas del instituto les interesara esto? porque es un tema muy árido, pero lentamente les hemos ido enseñando, por usar ese término entrecomillado, a que se le puede sacar muchísimo provecho desde muchos puntos de vista a, a, a la investigación de los pacientes, al revisar a los pacientes, al saber qué tienen los pacientes. Y entonces tenemos, por ejemplo, gentes que nos han enviado pacientes, por ejemplo, los cardiólogos de enfermedad de pompe, es una enfermedad que tiene un problema cardiológico y además muscular este o, o a los genetistas que bueno siempre han estado con nosotros un grupo de ellos para poder determinar si efectivamente fenotípicamente son lo que estamos sospechando que efectivamente sea la patología los rehabilitadores, los ortopedistas los neurólogos por todo lo, la playa de, de manifestaciones clínicas que tienen los pacientes pues yo te podría decir que de, somos 250 médicos en el instituto y tenemos todas las especialidades habidas y por haber de la medicina interna. Es un hospital, es un hospital de, de alta especialidad. Y entonces hemos creado y hasta inventado clínicas como la mía, que bueno, en un principio no le puedo llamar peyorativamente la inventamos, sino que tuvimos que conformarla como tal, porque era la necesidad para ver a los pacientes pero se han hecho más clínicas y más clínicas de diferentes patologías. A lo que voy es a lo siguiente, hay que enamorar a la gente para que la gente sepa que existen esas enfermedades. Hacemos reuniones, a mí me ha tocado con diferentes laboratorios en donde yo lidereo la reunión y me dicen a quién hay que invitar y con qué temas, mira, vamos a necesitar invitar a los anestesiólogos, a los neurocirujanos, eh, hay que invitar a los ortopedistas, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a dar los temas, a ver qué te parecen, y hacemos una reunión muy bonita, porque bueno, pues imagínate ya la experiencia de la vida de nosotros, y con las gentes que ahora nos apoyan, que son nuestras herramientas humanas, los subespecialistas, bueno, pues entonces nos salen las cosas muy bien, te digo, acabo de terminar cuatro tesis, dos que es una tesis, dos tesis con los cardio con los cardiólogos, una tesis con los neurólogos, y otra tesis con, u otras dos tesis que estamos terminando ya una y otra que que estamos empezando, con los pediatras del instituto. De tal manera de que les gusta, les interesa, nos buscan, leen nuestros libros o nuestras publicaciones, y se dan cuenta que, que esto no es una cosa tan pequeña, que tiene un fondo y una forma muy importante, muy importante, y que tenemos además una serie de redes de apoyo, como ustedes, como tu institución, bueno, pues imagínate nada más, o los demás grupos de gentes que manejan diferentes patologías, el grupo Fabri. Muy importante, Sidaloa, el grupo Ocher, el grupo de, de enfermedades de, de, de, de las mucopolisacaridosis, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos hace que nos sintamos ya un poco más cobijados, con mayor experiencia, que le estamos enseñando a los, a, a los subespecialistas lo que nosotros sabemos, pero al mismo tiempo ellos nos retroalimentan y nos dicen, mire, con lo que usted me está diciendo, a este paciente yo le puedo hacer cosas grandes y maravillosas. Usted quiere que le haga tal y cual estudio o que le haga tal y cual cirugía que yo inventé o que estamos preparando o que me la traje de Inglaterra para otros pacientes diferentes, pero que la podemos meter para sus pacientes con problemas de mucopolisacaridosis que se infiltra extraordinariamente a nivel de otorrinolaringología, a nivel de, de la nariz, a nivel de, de la laringe. Yo no puedo operar con esas técnicas nuevas, maravilloso. Los cardiólogos, oiga doctor, qué, qué bonito está el tema, acabo de diagnosticar a un paciente, se lo estoy enviando, pero mire usted, tengo esta técnica nueva que estoy montando en mi clínica de, de, de cardiología dentro del instituto y vamos a utilizar tal o cual aparato para diagnosticar más rápidamente la afección cardiológica de las válvulas mitrales y tricúspide en los pacientes con mucopolisacaridosis tipo 2 o tipo 1, maravilloso, maravilloso, quiere decir que ya les interesó, y ahora, fíjate, hasta dónde se ha llegado ya el instituto de sensibilización a esto, a ellos mismos ahora los llaman por su cuenta a los laboratorios, doctor, no quiere usted venirnos a dar una plática a los nefrólogos de enfermedad de Fabri, a usted lo invitó el doctor Carvajal en un simposio y nos habló de enfermedad de Fabri, 15 minutos, pero queremos que nos hable todo un simposio de fábrica. ¿Quiénes más pueden venir con ustedes? Pues fulano, sultano, mengano, y y les voy a enseñar lo que tenemos de experiencia, por decir, o los cardiólogos, o los rehabilitadores, los ortopedistas, que operan, mira, los ortopedistas juegan un papel importantísimo para nosotros, tú lo sabes perfectamente bien, los niños con con, con llámese desde la 1 hasta la seis, que son las que vemos, uno, dos, cuatro, y seis, son las que vemos habitualmente y que están muy deformados, con muchas alteraciones osteoarticulares, que hay que operarlos y reoperarlos y dejarlos en condiciones de que puedan tener una vida útil, social y económica también, porque a la larga se van a defender. Tenemos niños ahorita que están operados, que no caminaban y que ya caminan con sus aparatos ortésicos. Tenemos niños que ya tienen 17 años o 16 años que van en la secundaria que quieren ser médicos, que quieren ser licenciados fíjate, para sacar adelante los problemas de este grupo de enfermedades. Y si esto lo explayamos y lo llevamos a otro grupo de enfermedades, seguramente que va a haber esto que estás presentando. Y lo vemos en carne propia contigo y con muchos presidentes de asociaciones de enfermedad Gaucher, en tu caso, de enfermedad Fabri, que son ex o, o son eh, enfermos, que ya salieron adelante, y que ahora liderean a esos grupos. Y eso yo, es muy bonito. Es muy bonito. Yo, yo me quedo en este momento con esa expresión que utilizaste, hay que enamorarlos. Sí, es sí. un proceso que primero es evangelizador, y luego se, se, ellos solitos se convencen del tema y se enamoran de la circunstancia. Es, es, eso es muy bueno, muy muy bueno. Fíjate que hace muchos años muchos años, sí. en el Instituto de Salud que atiende a mis hijos, el ISTE. Eh, un, uno de los médicos, amigo, amigo mío también, eh, me decía, híjole, este es un, es un sueño que usted tiene de, de, de que se le pueda dar a sus hijos esa medicación que, que hoy existe. Y le dije, no, no, no es un sueño, lo vamos a hacer realidad. Hace poco tiempo tuve una charla con él y me dijo, ¿cómo ha avanzado todo esto gracias a que un día pudo ser posible y luego, si pudo ser posible para unos, tiene que ser posible para otros? Evidentemente, es un ejercicio, como tú señalaste muy atinadamente, que va enamorando a diferentes núcleos de participación, médicos, los mismos grupos de pacientes, se van armonizando correctamente y se enamoran del trabajo para ayudar a otros pacientes. En fin, es una expresión que cabe muy bien con este concepto de voluntad y determinación. Evidentemente, no hay de otra porque no puedes obligar a nadie a que haga algo, pero sí lo puedes enamorar y dependiendo de la forma en que lo enamores, seguro que va a ser una gran relación amorosa con los pacientes, con el estudio de estas enfermedades, con todo lo, lo relacionado. Hay una eh, expresión que me ha estado dando vueltas en la cabeza porque en la relación que tengo con otros grupos fuera de México, me señalan mucho acerca de cómo en el pasado los médicos tenían una visibilidad tan poderosa como entes que solucionaban asuntos muy importantes. Es cierto, si, si tú te vas para atrás, ves que el médico, el notario, el sacerdote eran importantísimos. No digo que no lo sean ahora, pero hay una corriente que, que tú mismo, tú mismo, en algunas partes de tu trabajo, has propiciado, junto con el ejercicio que han hecho otros profesionales como tú en otras partes del mundo le han dado, y lo, y lo expreso abiertamente, le han dado al paciente una posición que no tenía antes. Ok, nosotros hemos hecho un esfuerzo desde el ámbito de nuestra gestión, pero ustedes han posicionado al paciente de una manera diferente. Hoy el paciente tiene mucho más trascendencia que lo que tenía antes, porque se ha convertido, por lo menos en las enfermedades raras, en un sujeto de atención muy importante que ustedes han estimado debe tener una presencia rotunda e importante y eso es verdaderamente halagador para los enfermos porque porque antes no te tengo que decir que eran el paciente 723 o el paciente a ver pásame el oficio del paciente ah este paciente creo que sí lo vi hace ocho años yo qué sé ahora Tú, tú personalmente conoces prácticamente a todos los enfermos con padecimientos raros que son atendidos, disosomales en tu instituto. Los conoces uno por uno. Eso no sucedía antes. Me consta que no sucedía antes. Y otra cosa que yo tengo que, que, que expresarte es un recuerdo maravilloso que tengo del de diagnóstico para mis hijos que Reinés y tú y Loredo hicieron posible. O sea, ese es un recuerdo muy bonito. Yo me acuerdo que me dijeron, en tres días tienes el diagnóstico. Y yo dije, estos están locos. O sea, si yo he ido a Estados Unidos, he ido a otros países y no me han dado el diagnóstico, ¿cómo en este instituto me van a dar el diagnóstico? Y a los tres días me dieron el diagnóstico. Me quedé impresionado. Y desde entonces, yo le digo a la gente, bueno, para que tengas el diagnóstico, tienes que acudir a los que pueden darte el diagnóstico. Si tú tienes un niño, tienes que ir al Instituto Nacional de Pediatría o al Hospital Infantil porque ahí seguramente te van a dar la certeza de lo que tiene tu hijo. Yo me acuerdo, me acuerdo, Luis, que eh, un comentario que tú hiciste, no sé si tú te acuerdas, pero yo, yo sí me acuerdo, un comentario que tú hiciste cuando viste a Paulina, me dijiste, debe ser Gosher, así dijiste, y yo dije, El señor está mal y fue Gosher, evidentemente, y me dijiste, puede ser Gosher o puede tener fibrosis, no sé qué me dijiste. Pero, pero cuando me dieron el diagnóstico, vi, esto me había dicho el doctor, o sea, sí es cierto. Es una impresión eh, extraordinariamente positiva para un padre saber el diagnóstico de su hijo. Claro. Ya después, otra cosa que me dijeron en el Instituto Nacional de Pediatría, y eso se lo, se lo solicité a ustedes, fue, cuando exista algo que ustedes entiendan que puede salvar la vida de mis hijos, avísenme. Y me avisaron, me avisaron. Yo recibí una llamada me parece que del de doctor Reynés, y me dijo, ya hay algo en el mundo para sus hijos, acaba de aprobarlo la FDA, y es esto, y entonces fue que entendí que tenía que hacer, obligué al presidente de la república que trajera el medicamento, hice todo lo que tenía que hacer, porque tenía la información, y he referido todo esto porque, qué importante es la información de un experto, Luis, qué importantísima es, o sea, yo había padecido durante tres años por diagnóstico que no se daba de mi hija y ustedes me lo dieron en tres días. Luego, no solo me dieron el diagnóstico de Paulina y la atendieron durante un buen tiempo, también me informaron de que ya existía un tratamiento en el mundo que podía ser posible una vida digna y un tránsito correcto de mi hija en este planeta y fue cierto también. Bueno, yo te he pedido a ti, a lo largo de los años, participación en ciertos proyectos, en ciertas condiciones que requieren de tu presencia, y nunca me has dicho no, y nunca has dejado el proyecto en manos de otros. Siempre me has dicho, claro, oye, necesito que vayas. Sí voy. Oye, necesito. Oye, Luis, dame esta información, ayúdame con esto. Oye, Luis, ¿qué, qué pasa con esto? con aquello? Siempre ha sido un hombre absolutamente proactivo, un, un, un cabrón muy generoso con, con tu tiempo, tu conocimiento, tu información, y eso créeme que lo valoro enormemente, porque parte de ese ejercicio que tú aplicas salvó la vida de mis hijos. Eh, eh, lo de, primero de Paulina y luego de Toto. Yo evidentemente tengo una deuda con con México, con el Instituto Nacional de Pediatría, contigo, con reinés tengo una deuda humana de por vida. Y la forma en que yo he entendido que puedo ser retributivo es eh, atendiendo a todos los que consultan a través de una llamada telefónica o un correo electrónico, eh, eh, pidiendo información, queriendo hablar conmigo. No dejo de contestarle a nadie, Luis, nunca, nunca. Siempre contesto todo. Eh, los correos que me llegan a mí, las llamadas que me llegan a mí, siempre las contesto. Y esto tiene que ver con un compromiso que yo entiendo es mi obligación, porque así como a mí, gente extraordinaria, y me refiero a ti y a otros del INP, me ayudaron, yo tengo que ayudar a otros, y eso es evidente. Tú sabes que yo te tengo a ti un aprecio muy especial, muy especial, un aprecio enorme por por todo lo que hemos vivido juntos, por todo lo que yo he visto, que tú has participado con enorme vocación de servicio, por todo lo que has hecho bueno por los enfermos a los que yo represento, y eso quiero que quede muy claro y quiero que toda la gente lo escuche. Hay, hay en la academia, hay en la industria, hay en las asociaciones de pacientes, protagonismos exacerbados. Lo cierto es que, algunos sí son protagonistas. Eso habrá que deciros. Algunos creen que son protagonistas. Sí. Pero yo conozco a los protagonistas, a los verdaderos protagonistas. Y tú eres uno de ellos. Luis, ¿qué no te he preguntado que a ti te gustaría compartir con quien nos está oyendo y viendo? Bueno, mira, primero, este, remontándome a lo que tú comentas de que por qué hicimos el diagnóstico a tus hijos? Por qué se te comunicó de inmediato en el transcurso de, de del tiempo eh, que existía eh, el tratamiento para para los niños, etcétera, etcétera. Y yo te puedo contestar algo importante que es para eso fuimos educados, para eso estuve en la escuela de medicina, para eso estuve en mis residencias. Tengo 47 años de servicio en el Instituto Nacional de Pediatría, y empecé pues, como residente, ¿verdad?, sin experiencia en la vida, pero cada vez me la creo más, de que soy parte de la institución, no sé si fundamental o no, pero sí soy parte de la institución, sí. y eso es muy importante para nosotros como médicos, te auto, te autoelevas tu estima, ¿no?, o tu autoestima, como le quieran llamar, y te das cuenta que verdaderamente eh, puedes hacer las cosas. Que puedes, porque también viejos refranes que dicen, no esperes que las cosas lleguen a ti. Sí. Eso es malísimo, sentarte a esperar que te caigan las, las manzanas debajo del árbol de la manzana. Sí. Tienes que hacer que las cosas funcionen, pero por ti. Tú eres el que tienes que hacer, tú eres el factor de cambio que tiene que hacer que las cosas funcionen, que las cosas funcionen muy bien. ¿Y cómo? Pues haciéndolas así, este, como tú las has hecho y como yo las he hecho. Tenemos que tomar, y lo primero que debemos de hacer es una responsabilidad enorme, después de la responsabilidad, poner a funcionar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, desde todos los puntos de vista, ir formando en nuestro entorno lo que, que estamos haciendo en nuestro ámbito de responsabilidad, en este caso, enfermedades lisosomales, raras y degenerativas, y bueno, lentamente te das cuenta de que sí lo puedes hacer, de que sí existe, de que cada vez va creciendo más todo lo que estás haciendo, de que las redes de comunicación se amplían más y más y más. Y de que estás legando un pequeño o grande o mediano este, legado en la vida. Eso es muy importante. Eso es muy importante como, como ser humano, ¿no? ¿A qué vine yo aquí? ¿Qué, qué, ¿Quién soy? ¿Qué, ¿Cuál es mi función dentro de, de, de, del mundo que me rodea, no? Bueno, pues mi función es esa, la que me enseñaron en la escuela. Servir, servir, servir. Eso es lo que hacemos. Y bueno, pues ya tú le pones los adornos que quieras al pastel, las sí. cerezas que quieras ponerle, pero lo importante es eso, no se nos debe de olvidar. Sí es, es muy bonito a decir el juramento hipocrático, sí es cierto eso, es cierto completamente, pero lo importante es que ese juramento hipocrático funcione. Claro. Yo te puedo decir que existe, pero si yo no lo pongo a funcionar. Claro. Entonces creo que eso es este, algo muy importante, yo, yo, yo estoy dándome por bien servido, así te lo digo sinceramente de lo que he hecho hasta ahorita. Mi vida se ha compuesto de muchas facetas desde muchos puntos de vista, pero desde luego estoy hablando desde el punto de vista médico científico, social, moral y creo que que he logrado mucho, no te digo que el 100%, pero por lo menos un 70% de lo que he tratado de hacer, de lo que soy de lo que ha influido en la gente, pues sí lo he logrado, sí lo he hecho, y yo quiero estoy, seguir así. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, sí lo has logrado, y sí vas a dejar una huella muy grande, y sí vas a dejar una cauda de conocimientos a favor de todos estos temas muy importante, una cauda de resultados concretos y a favor de los enfermos muy grande, una cauda muy importante de ejercicio determinado a favor de todos estos temas. Hace Hace dos años, me parece dos años, yo le pedí el proyecto Pide un Deseo de la Federación que te hiciéramos un reconocimiento en la institución que es tu alma mater, porque es muy necesario que alguien sí. como tú sea reconocido por el trabajo que ha hecho por Dios. Un, un trabajo enorme que merece el reconocimiento de todos. Yo me ocupé de poner ese espacio eh, a favor de... Una trayectoria sí. tan brillante, una trayectoria tan rica en, en, en, en tantas cosas. Me acuerdo mucho, Luis, de un día que, que yo expresé en una charla que tenía contigo. No, Luis, es que es bien complicado tener un hijo con un padecimiento especial. Y me dijiste, yo nunca te había dicho, David, pero yo tengo un hijo con un problema especial. Y yo dije, ¿Qué, así me dijiste. Y, y, y me acuerdo que mi mujer, Celita, me dijo, tú no sabías eso, ¿verdad? Y le digo, no, me acaba de sorprender, me acaba de sorprender. Evidentemente, entendí muchas cosas. En ese punto, sobre todo, Luis tiene sensibilidad en su propia casa del tema. Y eso es valiosísimo, porque quien es sensible al tema desde su casa, lo es en todos los ámbitos. Querido amigo, Así es. este es un espacio que yo hasta este punto he disfrutado muchísimo, porque conversar contigo es un privilegio. Cuando tú, cuando yo hablo de ti, te señalo como uno de los caballeros de la salud que hay en México. Uno de los caballeros de la salud. Hay otros. Yo conocí al doctor Soberón, fue un amigo mío en los primeros tiempos en que conocí el tema de mis hijos, y el doctor Soberón fue muy amable, era un caballero de la salud. Luego conocí a un hombre que fue muy amable, Enrique Ruelas, eh, que fue secretario del Consejo de Salud y tú, esos tres son caballeros que yo conozco de la salud realmente. Durante esta hora he aprendido nuevamente muchísimo de tu historia de vida, de tu trayectoria, de, lo, de, de, de la forma equilibrada, que lleva un verdadero protagonista el peso de todos sus logros. O sea, tú eres un verdadero protagonista muy chingón que equilibras muy bien el tema de tus logros y no andas haciendo faramaya de ellos, simplemente pues, todos saben que eres ese. Eres ese. Permíteme, querido amigo, hacerte una serie de preguntas que no tienen que ver con, con lo nuestro, sino con algo más personal, si me lo permites. Claro. Por favor, Luis, háblame de una frase que te inspire, o un pensamiento que te inspire. Mira, me, me decía, nos decía una gente muy valiosa en la inmunoreumatología en México, porque tenemos una clínica de inmunorreumatología dentro de, de medicina interna que que es este, esa, esa clínica, el doctor Donato Alarcón Segubia, hijo de un eminente neumólogo, el doctor Donato Alarcón, y nos decía, de gracia, miren, yo tengo una suerte enorme, entre más aprendo, entre más publico, entre más veo pacientes, me llega más fácil todo las redes sociales, me llega más fácil el dinero, me llega más fácil el reconocimiento qué suerte tan maravillosa tengo, pues no, no era suerte era trabajo empeño sensibilidad sí. científica sensibilidad humana de, de, del doctor Donato Alarcón ¿Cierto? y bueno, creo que es una frase que me, a mí me, me, me, siempre me impactó y, y se las comento y algo muy importante, que ya lo dijiste y, y que hay que siempre manejarlo y me lo dijo mi papá fue el que me impulsó para ser médico. En, en la familia de mi mamá había siete médicos. De tal suerte desde que yo creo que desde que nací me empezaron a decir que yo debería de ser médico. Y bueno, ya <risa> nunca me lo quité de la cabeza. Sí. Y jugaba con las eh, con las tijeras de mi mamá y, y el, los ganchos de crochet de mi mamá para operar, para cortar, etcétera, etcétera, etcétera, hasta que verdaderamente fui médico. Pero mi papá lo que me decía es por favor lo más importante en la vida de una persona que se precie de ser verdaderamente un, un agente importante es la sencillez sé sencillo en tu vida. sencillo entre más sencillo más reconocimiento. sí seguro luis seguro ¿verdad? seguro, la verdad, seguro. te luis, sale sí es cierto absolutamente cierto luis ¿qué no puede faltar en tu escritorio ¿Qué no te puede faltar en tu escritorio? Bueno, en mi escritorio, mira, eh, en medicina, medicina, decían, decían, este, también, por ahí los viejos maestros, que la medicina era como la guitarra o como las mujeres. Hay que estarlos tocando todos los días, todos los días. ¿Y yes. qué es lo que yo hago todos los días? Que ya me acostumbré, es estudiar, estudiar. Yo todos los días tengo que abrir un libro de mi ámbito de competencia o a veces de otro tipo de patologías que vemos raras, que nos envían, que no necesariamente sean lisosomales o metabólicas, y reviso el tema. Y lo vuelvo a revisar. Y como tú dices, ya te llega ahora con las tecnologías enormes, le digo a mis secretarias, por favor, búscame ahorita mismo este, cincuenta artículos de la enfermedad fulanita de tal, los de últimos cinco años, porque la medicina también es como las mujeres, te va olvidando lentamente. Y <risa> <Si> no, <risa> si no estás constantemente ahí. Constantemente ahí tienes que estar. La medicina es de cinco años para atrás, la medicina ya es obscurantismo en todos lados del mundo. La medicina la tienes que revisar todos los días, como tú ya dijiste. Entonces, ¿qué hago yo? Y que hacen muchos y que les he enseñado a mis residentes y ahora que son mis ascritos que fueron mis residentes de medicina interna cuando los preparen en su momento. Toma un libro y no lo dejes. Y todos hacemos eso. Yo tengo mi computadora y constantemente ahí toda la información que se te ocurra de lo que quieras. Ya mis secretarias ya saben exactamente cómo y me dan clases de computación. Mire, doctor, ahorita nos metemos aquí y acá, acá y estos son los artículos que usted debe de leer, porque los acabamos de sacar, son los más importantes, etc, etc. Y se hago un doctor y aquí, maravilloso, maravilloso. No, no, no. Antes tenía yo, cuando era, cuando era alumno, tenías que ir a la, a la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México o del Instituto Nacional este, del Instituto Politécnico Nacional para agarrar un libro que te lo arrebataban tres gentes más o cuatro. Te sí. había que hacer cola para el libro y ahora no. Yo sí. le Pico mi máquina y saco mis artículos lo veo lo reciente y, y lo comparo y hago mis collages para mis presentaciones y ahorita te digo que estamos haciendo un atlas de, de, de lisosomales que nos va a quedar muy bonito ya luego en su momento este, estarás invitado a la presentación etcétera pero sí. creo que eso es lo más importante tener una gente que se precie de ser un verdadero eh, profesional profesionista no existe el término el término correcto es profesional de lo que tú quieras y mandes, en cualquier tipo de, de, de, de, de, de, de, de situación que sea, abogados, arquitectos, son profesionales de la salud, profesionales Ajá. de la arquitectura o de la ENECOS. Y aquí lo mismo, ¿ves? Entonces, pues tenemos que leer. ¿Por qué? Porque te sientes vacío si no lo haces. Eso es. Tan es sencillo como es. Pues. Estupendo, Luis. Luis, ¿una ciudad favorita fuera de México? Mi ciudad favorita es Boston. Boston. Y mi, mi ciudad favorita aquí, en América, porque tú y yo hemos recorrido la LEGUA. Sí. Todos lados nos conocen. Sí. Y los vemos. Mi ciudad favorita es Bollendam, en Holanda. Okay. Es un pueblo que es un set cinematográfico donde me gustaría ir a pasar los últimos años de mi vida. Es wow. hermosísimo. Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo. Eh, hace rato que hablábamos de bueno, no no, no voy a decir esto porque si no, nos tardamos otras tres horas en este asunto, dime tú ¿quién es el personaje de la medicina que si tú pudieras volver a traer a la vida te gustaría hacerlo para charlar con él, ¿qué personaje? pues mira, hay muchísimos es que mis héroes son todos mis héroes son mis maestros de mi instituto yo te podría decir, por ejemplo, del de de, de, de doctor Fleming, ¿no? que, que describió y descubrió eh, este, la penicilina, que fue algo importantísimo. Antiguamente los pacientes se morían, y en los campos de batalla se morían en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial solamente el logro más grande habían sido las sulfas. Y se describió y se descubrió la penicilina por esta persona para mí. Robert Koch también es importantísimo para mí. Entonces ellos, y hay una gente que es John Snow que es el padre de la epidemiología mundial. Él se dio cuenta en Inglaterra que el cólera se adquiría por el agua de los pozos envenenados que tomaban los ingleses y ahí hizo una, una descripción exacta de lo que estaba sucediendo epidemiológicamente. Okay. Es, es yo, algo muy importante. Sí, como no, sí, como no. Eh, cualquiera de esos eminentes hombres, sería un gusto para sí, ti poder charlar con ellos. Pero desde luego, y te voy a decir sin que me lo preguntes de una vez, amigo, aunque sea la última pregunta, ¿quién es mi autor más importante en mi vida que yo he leído? Jorge Luis Borges. Sí, esa era la pregunta que venía. Recuerdo, señor. ¿Cuál es tu Antes autor que favorito, lea, tu libro favorito? Porque yo no... Yo lo pondero al autor de, de un libro, un, un cuento maravilloso que es el Alepo y que tienen que todos que se den cuenta. Lo que trajo no, fue premio Nobel de Literatura por apoyar al mismo. Pero pues eso no obsta para que conste, como se dice en, en el, en, en el argot cantiflesco, ¿no? No se lo quisieron dar nunca. Pero sí, es, es, es, es, es la gente que, que es el premio es el premio Nobel sin el premio Nobel. Maestro yo, de maestro. Yo escuché un comentario, de yo leí un comentario de Jorge Luis Borges, un grupo de periodistas italianos lo señaló como el posible premio Nobel de literatura al año que seguía, estaban especulando, y entonces le preguntan a Jorge Luis Borges, Oiga, ¿sabe usted que 25 periodistas italianos casi, casi lo están postulando para ser el premio Nobel de Literatura? Y él dijo, yo le cambio los 25 periodistas italianos por un experto en Suiza, a donde dan los en Suecia, a donde dan los premios. Yo le cambio esos 25 por el que decide allá donde dan los premios Nobel. Yo se lo cambio. Eh, también hace rato que decías acerca de, de, de Fleming, yo leí una historia que no sé si sea cierta, no sé si sea cierta. Bueno, esto, de, esto de, del premio Nobel en, en Suecia sí si es cierto, eh, Borges, Borges debió de haber obtenido el premio Nobel y por razones políticas sobre todo no lo obtuvo, pero todos sabemos que es un Nobel evidente ese hombre. Evidente, evidente. Eh, yo leí una historia que dice que un hombre llegó un día a una finca inglesa y pidió trabajo al dueño de la finca porque estaba muy necesitado y su familia requería de comida y de un techo y este hombre le dijo sí sí sí póngase usted a trabajar ahí están los forrajes ahí está todo esto póngase usted a trabajar eh, el trabajo es suyo el hombre lo agradeció enormemente porque este este hombre acaudalado le dio el trabajo inmediatamente. Muchos años después, muchos años después, Winston Churchill enfermó gravemente y fue gracias a la penicilina que pudo salvar la vida. Resultó ser que el hombre al que le dio trabajo aquel acaudalado, el acaudalado se apellidaba Churchill y el hombre al que le dieron el trabajo se apellidaba Fleming y el hijo de Fleming descubrió la penicilina y ayudó al hijo de Churchill que hace muchísimos años su padre le había dado trabajo a su padre. Son, no sé si sea una historia que yo entienda como, como real, la voy, a, la voy a buscar para ver si fue tan exacta como lo que estoy diciendo, pero me pareció un, un, un evento cósmico, un evento, una diocidencia extraordinaria, extraordinaria. Bueno, ¿cuál es tu película favorita, Luis? Ay, yo creo que el Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane. Es y una Casablanca. película. Casa Blanca. Casa Blanca porque yo soy, yo soy todavía cursi y, y, y lloro con las películas. Sí, yo, yo, yo creo que yo creo que es una de las películas que mucha, mucha gente, sobre todo, sobre todo de, de la época del siglo pasado, que nació en el siglo pasado, va a decir Ciudadano Kane. Okay. Mucha, mucha gente, mucha gente va a decir eso. Mm. Eh, ¿Cuál es tu cantante de música favorito? Rod Stewart. Rod Stewart, eso. Rod Stewart. ¿Cuál es el objeto de tu deseo, Luis? ¿Quieres que te lo diga en público? <risa> ok, lo dejamos con puntos suspensivos. <risa> no, mira, te voy a decir, la mujer que a mí me ha impresionado más por su belleza natural... Fue Ava Gardner. Ah sí. ah, sí. Era una mujer hermosísima. Sí. Sí, era muy bonita. Otras artistas, te puedo decir, muchas otras artistas de viejas eh, épocas, de viejas glorias y nuevas, pero para mí, Ava Gardner fue una de las mujeres más bellas, junto con Liz Taylor, por decirte. Sí. Este. Hubo. Eh, una expresión que utilizó Frank Sinatra porque fue pareja de Ava Gardner y dijo: es un animal del sexo. Así dijo. Así fue. Y además era quizá en su momento la mujer más hermosa del mundo ¿Sí? en su tiempo, porque era Fíjate, verdaderamente hermosa. Se casó con Nicky Rooney. Sí, Imagínate bueno. la diferencia. Sí, sí, que sí. sí qué, qué suerte de ese no. enano. Sí, qué suerte. Qué suerte, sí, por, sí, Dios. por Dios. Los, Los opuestos se atraen. Sí, eso lo veras. confirma. Y tuvo, y tuvo un amorío muy importante con el papá de Luis Miguel, que era Luis Miguel Dominguín, el torero. el torero. Por eso ella se fue a vivir a España e iba a todas las corridas de toros donde toreaba Luis Miguel Dominguín. Okay. Fíjate. Ok. Qué, Qué, historia ¿Qué historias. Qué sí. historias. Sí. Sí, sí. Luis, sí, sí. el el lugar favorito en tu hogar? Fíjate que toda mi casa este, la hemos construido con todo el amor del mundo, con toda la sensibilidad del mundo, mi esposa y todo lo que tú ves en ella. Aquí atrás de mí están los cuadros de mis hijos. Sí. Tú los ves de, de mis nietos. Sí. Tenemos un lugar exclusivo para fotos de mis nietos, otras de mis hijos, otras de mis hijas, otras de nosotros, etcétera toda mi casa, para mí es un santuario, toda, toda, toda, no te puedo decir un lugar en especial, me siento oír música en un salón que construimos porque éramos muy bailadores, ahora ya no lo somos, porque pues ya estamos en la cuarta edad, en la quinta edad, este, y ahí me siento, pongo música clásica, que es, a mí me, me encanta la música clásica, te puedo decir que Chopin es mi favorito, este, junto con Raf Manino, que es los temas, eh, más importantes de piano el uno y el dos los conciertos uno y dos para mí son los más exquisitos de la música clásica que existe y Chopin desde luego para mí un sentimiento enorme enorme enorme no sé si hayas escuchado las sílfides de Chopin el vals sí, tan, sí. tan hermoso de las sílfides de Chopin sí, me, tú, ¿no? me he tratado de desligar de la, de, de la medicina y, y, y, e irme al lado que mi papá me enseñó mi papá era un autodidacta. Él estudió y tuvo una carrera, pero era autodidacta en el sentido de, de todo esto. Le, le gustaba todo esto. Le gustaba el arte, la literatura. Le gustaba muchísimas cosas. Tenía una biblioteca bastante extensa que algún día que vengas a visitar esta casa que es tuya, te la voy a enseñar. Me, me leía... Era, era un sibarita tu padre. Era una gente muy, muy, muy, muy, este, muy importante. Se, le gustaba leer. Me, me hizo leer a todos los clásicos de la, de la, de la literatura, a todos los viejos digamos. clásicos, los clásicos clásicos, y después bueno yo empecé a buscar y a leer y me encontré a, a, a mi genio favorito, Jorge Luis Borges, pero te digo, eso <risa> es lo más importante lo más bonito, ¿no? Este, mi casa es donde yo me pare, me encanta es la cocina cara. es de madera toda mi casa es de madera la cocina la tenemos hecha de tal suerte que es un pequeño nidito ahí para nosotros, vivimos tres gentes, mi hijo que tiene problemas de esclerosis múltiple, y por eso a ti y a mí nos duele la vida, y nos duele, nos duele saber que somos padres de pacientes, pero pasando otra vez al mismo tema, eso nada más fue así, un, un pequeño comentario. Este, tenemos un salón muy bonito que que lo utilizamos para estar ahí con nuestros hijos y nietos, etcétera, nuestras recámaras, ya vivimos, cada quien en su recámara para no tener Problema de un conato de, de disgusto, etcétera, etcétera, porque ya sabes, ya vives cada quien su vida, este, roncamos, nos meneamos, hablamos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mejor cada quien en su recámara, mi hijo en la suya, vivimos muy en paz, muy a gusto. Este, ¿Cómo? Yo eh, actualmente soy un enamorado de la computadora y, y del teléfono, que el teléfono te, te transporta a cosas maravillosas, te metes a Google, te metes a Facebook, te metes a buscar mil cosas o en la computadora y, y te mueve la computadora, te vuelve. Lo, mueve lo el... que se te ocurra encuentras. Lo que se te ocurra y lo que tú quieras buscar, lo que tú quieras encontrar, lo encuentras. Hace rato Esa que, hay... con... perdón Luis, hace rato que mencionabas a los clásicos de la música, ellos también tendrían un lugar especial en la Academia Sueca. Sí. Tendrían, todos ellos, sí. Eh, el premio Nobel todos, los que quieras, los que quieras tendrían el premio Nobel. Gente extraordinaria, imagínate, extraordinaria. Pues, imagínate a Beethoven, oh. a Grieg, a Bach, imagínate a Virgilio, sí. imagínate a todos los grandes poetas, imagínate la literatura de Schopenhauer, los alemanes famosos, los ingleses, etcétera. Es muy fútil el premio Nobel, pero bueno, te da personalidad, te da sí. altura. Hay una... Sí expresión que me encanta de del maestro Ludwig van Beethoven que, que por cierto es el Luis más famoso de la historia no Luis XIV sí. es Ludwig van Beethoven sí, claro. porque hay, hay una expresión que me encanta que dice si vas a romper el silencio que sea para algo que valga la pena <risa> si no mejor no digas nada no Así hagas es. nada es, es maravilloso Luis sí. por favor dime Tú, hasta donde recuerdo, eres hijo único, ¿es cierto? Sí, sí, soy hijo único. Cuando tú tuviste que decidir con tu esposa, la cantidad de miembros de familia que iban a tener, ¿en algún momento pensaste en solo tener un hijo o hija? No, mira, cuando eres hijo único, eres el bueno, el malo y el feo. Sí. <risa> Siempre, ay, mi hijo no me viene a visitar, prefiere a su esposa y a sus hijos. Sí. Ay, qué lindo es nuestro hijo, eres lo más hermoso, hijo, qué guapo eres, qué barbaridad, ¿no? Qué sí. inteligente, o qué malo, no me vienes a ver, no nos vienes a ver a tus padres. Entonces, ¿qué hice yo cuando me casé? Yo le dije a mi esposa, por lo menos seis, ¿eh? Como lo eres que sabe, pero de qué. De que desgraciadamente, este, uno... Tuvimos cuatro, a Dios gracias, mis hijos, un, un, un aborto que, que, que no se pudo. Y otro que me dijo mi mujer, este, pues a ver, ¿con quién? Porque conmigo ya no. Definitivamente. Yo quería tener muchos. No sabía el problema de enfrentarme a la vida desde el punto de vista social. ¿No? Pensaba que todo el mundo era de oreja, ¿no? como decían antes los, los papás, ¿no? Pero no, no me arrepiento de tener tantos hijos. Viví mucho tiempo solo, solo, solo, completamente. Mi papá viajó por toda la República Mexicana. Te digo así por toda, pero viajó por lo menos por el 50% de la República. Y, y yo con ellos, solo, siempre, con mi mamá. Mi papá se iba a trabajar. Él era técnico forestal. Y me llevaba a lugares maravillosos. Me llevaba a, a este, por ejemplo, a los viñedos. Sí. a los nogales, a las plantaciones de café, o, o a, a, los, a las despepitadoras de algodón, allá en el norte Ay. de la República, en el sur, hermoso, me llevaba a lugares, este, tenía él, él organizaba los viveros, que tenían la obligación de tener el gobierno federal en, en, en los estados de la República, él los hacía, los planeaba, y los mandaba a hacer, y entonces te metías a, a lugares hermosos de los viveros donde corría el agua en una fuente de un pequeño riachuelo, ahí lo, lo, lo organizaban para, para que dieran plantas bonitas, y, y para mí era, yo, yo pensaba que era este, Alicia en el país de las maravillas o sí. algo así, ¿no? Sí. Andaba yo metido siempre en un mundo de ensueño. Yo, yo fui muy feliz de, de chiquillo, y de gran también, porque me encontré una mujer maravillosa conmigo y, y bueno, vivimos muy muy padre y ella eh, sabe los las cosas normales de, de los matrimonios pero hemos, hemos formado un hogar ya lo creo, muy, Luis. y hemos ya formado lo... a, a nuestros hijos les hemos dado profesión les hemos dado educación sensibilidad para manejar a la gente Eso es importante maravilloso ¿No? Luis por último sí, eh, sí. una una pregunta que tiene que tener una sola respuesta y luego un pensamiento para una expresión que yo te voy a dar. Sí. ¿Prefieres aprender o enseñar? Mira, eh, yo prefiero enseñar, pero enseñando se aprende. Eso me lo dijo mi papá no y verdad. ya también lo no sé de mucha gente. Si yo tengo que preparar un tema para enseñar, pues tengo que aprender de ese tema. Claro. Y tengo que aprender lo último de ese tema. Entonces enseño muy bien quiero enseñar muy bien y tengo que estudiar muy bien el tema y conocer lo último de los temas entonces bueno, pues así hace mi vida es un gana gana es un gana gana definitivamente un win win por último, querido amigo por último en esta, en esta ocasión sí, claro, es luego yo te voy a dar una palabra y tú dime lo que piensas de ella México Actualmente está sufriendo, estamos sufriendo, estamos sufriendo mucho, no por lo que sucedió antier, ni la semana pasada, ni hace un año, ni hace diez años. Sencillamente México, desgraciadamente, ha sido un país, como muchos otros en el mundo, que ha sufrido y que sigue sufriendo socialmente, económicamente. ¿Qué hacer? ser mejores mexicanos, todos, desde el principal político de México hasta el último sirviente de México, hasta el último individuo de México. Tenemos que ser conscientes, tenemos que tener voluntad política para hacer las cosas, tenemos que tener voluntad social para hacer las cosas. Somos un país que tiene una riqueza cultural, tú lo sabes, enorme. Yo he ido a muchísimos países del mundo y siempre me, me, me, me pienso mi México, mi México, tenemos todo, comida, cultura, todo lo que se te ocurra, todo lo que se te ocurra. Y desgraciadamente no salimos. No salimos y va a ser muy difícil salir. Cierto. Eh, a quien nos está escuchando y oyendo, perdón, a quien nos está escuchando y viendo, eh, les informo que esta es una de las charlas que más he disfrutado, de todas las que he tenido durante mucho tiempo con muchas personas, con muchas personalidades, con amigos queridos, como Luis. Esta ha sí sido es una charla muy sabrosa, me gustó mucho, me gustó mucho, mucho, mucho, y por favor espero que Luis me permita volver a tener charlas con él, tan sabrosas claro. como esta, me gustó mucho. Les agradezco a todos los que están viendo y escuchando esta entrevista, el espacio que nos dieron y que nos permitieron para estar con ustedes. Luis, muchas gracias, ha sido un placer enorme saludarte, escucharte, compartir contigo algunos pensamientos, pero sobre todo, pero sobre todo, conocer de la profundidad de Luis Carvajal, no el oráculo de las enfermedades raras, sino el amigo excepcional que nos regaló su tiempo. Muchas gracias, Luis. Te agradezco mucho a ti la entrevista, de veras, y ya sabes que todo mi amistad, todo mi cariño para toda la familia, porque hemos conjugado una relación extraordinaria. Te lo digo sinceramente. Muchas gracias. Un, un abrazo desde el fondo de, la, de mi alma. Muchas, Muchas gracias. gracias. Un abrazo para tu familia toda. Uno muy especial para tu esposa y tu hijo que están Muchas contigo. Gracias. Y por favor, gracias. cuídate mucho, cuídalos. Pero gracias. lo más importante de todo, sigue siendo Luis Carvajal. Gracias Luis. Gracias amigo, nos vemos. Gracias hasta amigo, hasta luego.